Hola, aquí os presento una modificación de mi proyecto. Tengo de nuevo mi objeto tridimensional, esta caja así alargada, pero ahora está suspendida en el aire, no cuelga de nada. Entonces, en cuanto arranque la animación, va a empezar a caer. Lo que he hecho ha sido crear un suelo, que es un cubo, y he modificado el código para que esta vez eh, detecte la colisión con el suelo. En el momento en que los nodos inferiores de la envolvente toquen el suelo, eso se va a detectar a través del collider del suelo, de tal manera que voy a aplicar una inversión en el sentido de la velocidad. Básicamente, multiplico la velocidad de estos nodos inferiores por menos uno. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el objeto no va a poder atravesar el suelo. Vamos a ver la animación. Si yo ahora pulso la tecla P para que caiga... Vais a ver cómo el objeto, que es bastante blando, vais a ver que va a rebotar bastante, va a deformarse, no puede atravesar el suelo. Vamos a darle a P y veis efectivamente cómo se tambalea, se intenta aplastar, pero los propios muelles del objeto hacen que recupere su posición original. Bien, y hasta aquí este vídeo de hoy.